¿Sabías que el 42% de los alumnos que ingresan a la secundaria no la terminan? Una de las causas principales es el rezago educativo que comienza en la primera infancia y se va incrementando crónicamente. Para prevenirlo, es necesario impulsar las habilidades lectoescritoras. En diciembre de 2019, cre -MX realizó un estudio en el que se obtuvieron las siguientes cifras y ahora, frente a la situación del COVID-19, desafortunadamente estos factores se están incrementando. El programa CRE-ABC consta de material diseñado para ser usado desde casa o escuela. Con estos cuadernos de trabajo se busca mejorar el trazo, la lectoescritura y la comprensión del estudiante, lo que ayuda al desarrollo de su inteligencia. El programa CRE-ABC es un sistema inclusivo que también considera a niños con algún trastorno de aprendizaje y personas en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a Internet. Atendamos juntos este problema. La educación moldea el futuro de un país y trabajando juntos podemos combatir la deserción escolar.